Hoy tenemos un entrenamiento especial, un entrenamiento de en movilidad. ¿Sabéis qué importante, qué importante tener ese flow, esa, esa movilidad? Estamos hechos para movernos y así, así nuestra estructura anatómica lo define. Con lo cual, venga, vamos a aprovechar, movemos hombros bien adelante, bien atrás. Venga, vamos tocando adelante, al medio y atrás. Venga, eso. Adelante, al medio y atrás. Movemos y abrimos también un poco de cadera y comenzaremos con un Tabata, como sabéis, 20, 23, 25 segunditos, estamos cambiando un poquito el orden y reduciendo el entrenamiento, reduciendo el descanso y empezaremos con codo a rodilla, donde buscaremos torso estirado, codo a rodilla, estirar bien. Estirar bien el torso y giramos para buscar la rodilla. A continuación, lateral, buscamos lateral. Siguiente ejercicio, vendremos abajo, cerramos codos, entramos en rodillas y abrimos grande arriba. Entramos y arriba. Es máxima estiración y Y otro que vamos adelante, ¿vale? Empezamos con la rodilla. Bien, yo os voy explicando. Vamos, codo, brazos arriba. Sí. Pa, pa, pa, ra, pa, ta, ta, ta. Sigue, sigue Cuatro, tres, dos, uno Muy bien, vámonos de lado Y empezamos La primera ronda, vamos un poquito más suave Eso es, vamos ahí, un poquito más suave Y poco a poco iremos complicando el ejercicio Bienvenida Dayana, se incorpora. Vamos. Eso. Sí. Un poquito más. 5, 4, 3, 2, 1. Vale, siguiente ejercicio. Bajamos, bajamos. Bien, aquí y subimos y abrimos grande y estiramos grande atrás. Bajamos y grande. Bajo. Y grande. Bajo bien. Eso es. Me meto ahí bien dentro de las piernas y estiro grande atrás. Bajo. Eso es una sentadilla profunda, profunda. Y estiramos. Eso es. Ay. Muy bien. Un poquito más. Cuatro, tres, dos, uno. Siguiente ejercicio. Echamos un pie atrás, mano adelante. Echamos un pie atrás. Mano adelante. Vamos arriba y adelante. Cambiamos arriba. Eso es. Estiramos parte lumbar. También la pierna por detrás. Vamos. Fuerte. Venga. Eso es. Venga. Si no llegas al suelo, te apoyas ahí en la pierna. Y está fantásticamente bien también. Venga, un poquito más. 5, 4, 3, 2, 1. Venga, regresamos al centro, cogemos aire, brazos arriba y al cojo. Venga, Va, pa pa pa pa pa pa pa pa, pa, pa. Venga, esos brazos bien arriba. Va. Va, un poquito más. Tres, dos, uno y cero, ya está eh, muy bien, ahora sí nos vamos a ir al lateral y ahora con un poquito de flow, ya vamos alternando este movimiento Toma. sí Nice. Sí. sigue un poquito más se queda ahí 5, 4, 3 2, 1 muy bien, fantástico, soltamos brazos piernas, abrimos a la altura de los hombros un poquito más y desde ahí, abajo arriba, abajo arriba me bajo, eso me bajo y grande estilo esa energía ah. vamos 3 2 1 muy bien recuerda este ejercicio que vamos atrás y estiramos bien bien recto vamos bien rectos espalda adelante 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9 y 10. Entraron, perfecto. Vamos arriba. De nuevo, brazos bien grandes y giro. Eso es. Rodilla bien arriba, el codo pasa incluso por fuera de la rodilla 4 3 2 1 y hasta aquí muy bien fantástico chicas vamos arriba vamos de lado Sí. un poquito más vamos 4 3 2 1 y hasta muy bien, seguimos ahí tenemos mucho aire, grande arriba espalda Vamos. Tres. Sigue, sigue. Cuatro. Cinco. Seis. Codo centro. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Grande. Venga, nos situamos. Rotamos atrás. 3, 2, 1 Abajo y arriba Eso es Vámonos Eso es Parada Eso, es. Eso es, síguelo, síguelo Toma Un poquito más 3, 2, 1 Eso es y encaramos la última ronda. La tenemos. Vamos arriba. Sí. 3, 2, 1. Muy bien. Muy bien, estamos ahí. Bajamos aire porque nos vamos de lado ya mismo. Venga. Seca. Sigue. 7, 6, 5, 4, 3. 2 1 10 vamos abajo de nuevo 3 2 1 vámonos y abajo ja. esa sentadura bien profunda vamos esa es. ja. Ja. un poquito más 3 2, 1, fantástico, saltamos y vámonos de nuevo, 3, 2, 1 y atrás, arriba, Toma. Vámonos. es la última ronda, el último ejercicio, disfrútalo de este Tabata que utilizamos para calentar, y nos vamos en 5, 4, 3, 2, 1, bien, bravo, bravo, fantástico, hasta aquí el tabata de calentamiento, bebe un poquito si necesitas y continuamos.